Que la Federación Autismo Madrid venga a hacer voluntariado en un evento como este con nosotros nos ha, me ha parecido muy bien, porque muchas veces en el trabajo de despacho que a lo mejor se hace desde la Federación pues no se ve tanto lo que es el día a día de nuestros chicos, entonces creo que ha sido muy positivo, tanto para nuestros chicos, para un poco tener ese apoyo de vosotros y que la actividad salga mejor gracias a vuestro apoyo, tanto por vosotros por ver un poquito la realidad del día a día que, que vivimos en los colegios específicos de, de, de autismo. pues hoy, hoy se lo han pasado súper bien, porque bueno, pues han disfrutado mucho, son cosas que no les están exigiendo, entonces ellos disfrutan, se les ve otro ambiente que no es la rutina, saben un poco de la rutina en otro contexto. Como siempre, que he hecho voluntariado, eh, hacer algo bueno por aquellas personas que nos necesitan y que tú también necesitas de ello, me parece... Gratificante 100% y lo recomiendo. Así que animaros y participar y colaborar con todos los colectivos que podáis. Ilusión, familia. Participación. Felicidad, inclusión. Disfrutar.